porque tú sí si de verdad eres competitivo mira, yo me acuerdo una frase de Dorian que era, todo el mundo habla de Lijani como Mr. Olimpia y él decía sí, todo el mundo habla de Lijani como Mr. Olimpia pero yo entreno más fuerte que en Lijani entonces yo puedo competir contra Lijani y yo puedo ganar a Lijani si tú tienes una motivación, si tú de verdad eres competitivo yo que sé, yo cuando voy a la sala del gimnasio yo no es que tenga la cabeza al 100% puesta en, en la sala, Ahí tienes que tener la cabeza puesta en el objetivo. ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando voy al gimnasio, se me pasan muchas cosas por la cabeza, entre otras, pues toda la peña que. Tío, me lo, me lo digo así abiertamente, ¿sabes? O sea, yo por muchos mensajes que reciba, eh, los likes y todos los rollos, y digas, nada, esto seguro que no lo veo, muchas cosas las veo por no decir la gran mayoría. Y a mí también me toca la polla a ver cuando fulanito de tal sube un vídeo diciendo, no, es que este no vale, es que la estructura, es que no sé qué. Buah, tío! No hay cosa que más me motive, ¿sabes? De hecho, en mi casa me parto la polla, ¿sabes? Porque por un lado me cabrea, pero por otro lado me da risa. Porque es en plan... Eso yo luego lo, lo traslado a la sala. Yo cuando voy a la sala, no voy a coger y a, y a pasarlo pipa, a pasarlo guay, guay, voy a voy a hacer una progresión, voy a no sé qué, no, yo lo siento, pero igual otra persona sí, ¿sabes? O sea, y, y yo creo, soy fiel creyente, de que la vida son etapas, pues, ¿vale? Yo ahora mismo, en la etapa en la que estoy en mi vida, yo no voy a un gimnasio a pasarlo bien, o sea, yo voy a un gimnasio, tío, a ser el mejor, pero no del gimnasio, porque es muy fácil ser el más fuerte del gimnasio, a Bien. Ver, la cosa es la cosa es ser el más fuerte y arriba ese es mi objetivo entonces yo me acuerdo de todo eso que me ronda la cabeza las cosas que me tocan los cojones que me digan lo que me falla yo soy el primero siempre lo digo yo soy el primero que sabe todo lo que me falla yo no necesito a nadie que me diga venga campeón que tienes que hacer una petición más o venga va que te falla yo sé, el femoral no tío yo sé lo que me falla, sé lo que tengo que mejorar y para mejorar eso no puedes ir, pues como dice Frank, al gimnasio que si, sí. ay, el móvil, ay, es que no sé qué, ay, es que buah, voy a repetir la serie porque es que se me, se me grabó mal. No, tío, pues si me grabé mal la serie me cago en ellos veinte veces. Ya, hay, yo... que piense, hay que piense en repetir una serie, eh, o sea, yo lo no mataría, o, sea, o sea, yo porque hombre, eh, el tiene que ser tan duro como para no pensar en repetir nada quiero decir, o sea, es no remorse, o sea, es, es, es, es, o sea, eh, lo has hecho, ¿Vale? si, si es capaz de volver atrás es que algo lo has hecho bien. ¿Vale? O sea, bueno, yo eh, creo, no. creo, yo me desmarco y yo sí creo que yo en mi caso eh, progresé mucho cuando perdí ese sentimiento de todo, ¿vale? Ah, no, no, Excelente, de mal, yo por ejemplo, sí. o sea, yo por ejemplo, eh, ayer mismo, eh, estaba, estaba haciendo jaca y de repente, ¡pum!, desconecté, me senté 15 minutos, eh, reflexioné, tal, cual, y, y joder, eh, si tengo que repetir una si la repito, o sea, si programa tres si una no va a ser bien, pues hago ah, cuatro, y, y en realidad eh, todo mi paradigma en el culturismo, eh, y yo intento inculcar eso, eh, eh, cambió cuando empecé a ver las cosas de una forma menos diferente. ¿Vale? porque pensaba, eh, porque si tú te pones a sacar perros o entrenamiento los perros van a ser infinitos si tú piensas, o sea, que puedes eh, haber perfeccionado una serie, o sea, vas a ser, o sea no, siempre vas a caminar en la frustración te vas a ir a, siempre a casa que podrías haber hecho más o sea, todo algo. entonces, cuando te despojas de eso y, y comienzas a ver las series es lo que dice José, no hablo desde un punto de vista, algunos sabéis que vengo de una escuela determinada aquí de en España, eh, no hablo desde un punto de vista muy filosófico, sino el salirme del entendimiento, un poco también lo que ha dicho Sergio, de un pensamiento crítico y decir, vamos a ver, he hecho esta serie como debería, está bien hecha, he sentido lo que tenía que sentir, sí, paso a la siguiente pantalla, que no, me quedo hasta que lo saque. Yo en mi caso, comencé a perfeccionarme así. Eh, y creo que además, además te vas a liberar de mucha presión, porque puestos a sacar pero, vas a sacar sin pero, puestos a, a, a, a echarte cargas encima, pueden ser infinitas. Es sí, como... sí, aquí, aquí matizo, es que gracias a que tal vez más, lo, lo, lo que te ha dicho sea, se malentiende. Eh, me, yo me refería más bien a que si realmente quieras hacer una serie, te puedes plantear repetirla, ¿verdad? me refería más bien a que quizá, ya desde el inicio, mmm, estás un poquito desenfocado. Eh, o sea, sí. Entonces, o sea, la quería, serie que sale mal, al hecho de, de, de, de, que, va a salir mal desde de, de, de claro, que saques el que, es, sea, que se... es, es, es, Igual es, es la actitud desde el principio la que falla. ¿sí? O sea, me un poco de eso, tipo, no al he hecho de volver atrás. más, eh, yo por ejemplo de decir, eh, publiqué, tengo esta publicidad, ¿vale? sí, pero en eh, Patreon eh, voy subiendo a, a, ideas o de, de, de, eh, conceptos, y aquí básicamente de decir eh, que es básicamente, un creo que le llamé, por ejemplo, un nombre chorro, eh, me aburre, yo quedaba un nombre así, que era algo como Heavy, heavy Duty re, eh, Redemption, o así o sea, que era como para prevenirte. ¿Por qué? porque me, me siempre me ha chirriado el, el sistema finalista de Dorian James, en el cual es como que la última serie es la es la única que... ¿y si fallas? Yo por, ejemplo, yo, por ejemplo, José, para mí, y, y, y yo, por mi forma de entrenar, eh, para mí la serie fuerte es la primera de la mm. porque yo aplico más, suelo moverme más o menos lo que yo digo es un cien de cota de esfuerzo. vale lo no que Entendiendo que la cota de esfuerzo es eh, es variante, o sea, el 100%, tú puedes hacer, siempre ser 100% sabiendo que el 100% va a ser menos cada vez. Sí, sí. Entonces, si tú dejas, eh, lo que está claro es que si la serie fuerte la dejas para último, has ido dejando en el depósito de esfuerzo bajo mi forma de ver. Entonces, ¿yo qué hago? La primera serie que hago es la más fuerte, porque tengo un 100% aquí. En la segunda serie, ese 100% que tenía aquí, ahora va a estar aquí, pero sigo yendo a él. No, el 100% es el mismo. El 100% es el, mi todo, yo estoy dando todo. En cambio yo, por pues, mi forma de el entrenamiento, si yo pongo la cota de, de esfuerzo en la última serie, aquí estoy dejándome cosas. Pero sé que la cota de esfuerzo siempre lo voy a dar la, de sí, pues, el, pues. No, la La filosofía de Sergio, para que veáis que al final mi postura es, va a ser diferente, pero al final va a ser la misma. Al que cuando a, a, a, a, a, aplico una serie de eh, ya sea cluster, ya sea neo rep con eh, por intensidad, porque al final le puedes poner tantos nombres que al final... ¿En la neurofilia me pones la primera? Claro. Pero antes lo que hago es lo siguiente. O sea, para es que veáis que bueno. es lo mismo que yo Sergio, pero al revés. Y se si me hago es lo mismo, pero es al revés. Fijaros, lo que hago es lo que se llaman, que ahora hay que poner el nombre a todo, ¿vale? De Paquito, manolito, feeders, ¿vale? Eso es verdad, que, o sea, que en aterofilia eh, existía, pero... Eh, en fin, feeder es básicamente es hacer una. Imaginad, ¿qué es un feeder? Ponéis vuestro 6RM, ¿vale? Una carga potente. En realidad no es más que, una, que, que un, una, eh, un sistema de, de posasi, eh, no, activación postsináptica. ¿vale? Que, básicamente, es decir, básicamente o sea, que eh, una carga tan pesada, ¿vale? Que, activa o sea, tu, tu, tu sistema eh, nervioso, pero no genera Entonces, básicamente, decir, eh, pones un 5RM, y sacas 2. Pones un 6RM, y sacas 3. Ya está, o sea, eso es todo lo que tienes que hacer. Y ahora sí, descansas oportunamente y entonces ahora sí haces tu serie buena. Entonces, puede ser, puede ser, en, en, en el caso de Sergio Estepa, por ejemplo, funciona así. En el caso, o sea, en el caso de, de, de Sergio Ford, habéis escuchado, o sea, a él le va mucho mejor porque ya entra, ¿vale? Que es de grado intensidad. Entonces, eh, Sergio debería eh, eh, entrenar como Sergio Estepa podría tener, no A mí, en cambio, que a mí? no me funciona tan bien así. De hecho, al trabajar alto volumen es todo lo contrario. Sí, sí, sí. Realmente estás prefatigando y debes de llegar a la top set 100%, claro, 100%. Claro, con el tanque ya medio vacío. Claro. ¿Vale? El caso es que, bueno en mi caso, yo me he bastante lleno. ¿Por qué? Porque es una persona que me cuesta mucho entrar en calor. Entonces, eh, necesito muchas aproximaciones, en este caso, feeder sets, para poder entrar en calor. ¿vale? O sea, yo me empiezo a hacer tres repeticiones, descanso, tres repeticiones subiendo de peso y cuando hago la top set, es como que eh, después de esa top set, digo, ahora sí. Ahora es cuando estoy. El sistema nervioso lo tengo adaptado. Ah, pues Dmitry Krokov, si lo conocéis, el atleta ruso. Ahora eso no está bien visto, pero en su momento era, era, era digamos, eh, pues top, vale, el, el number one. Y aparte de, de, de que tenía una técnica bastante peculiar a la hora de, de hacer ejercicios, el tipo lo que hacía era. digamos, eh, tenía que hacer un montón de. O sea, eh, le van casi culturista, porque el tío hacía, hacía tantos intentos, tantos calentamientos, claro, eh, alguien de aterofilia se queda pipando. Llega un punto y le sale la buena. Claro, exacto, o sea, eh, claro, pero, claro. ¿cómo puede ser que con toda la que he ido creando, bueno, pues que parte de decir, también porque en el fondo hacía clásteres, ¿vale? Pero eh, claro. aquí ya no tiene nada que ver, eh, es porque, bueno, ahí lo iba a decir así, tu, eh, en aterofilia gente no es así, ese intento, fallo, eh, pero técnico y demás, o sea, no puede hacer eso. Si luego que eh, la mayoría de, de aterófilos hacían lo que, lo que colocó, o, sea, o sea, y se tenían que ir de ruedas, o sea, que no podían más. Por eso, cada persona también, eh, eso sí que es un, algo que se ha usado mucho para justificar entrenamientos mediocres o gilipolleces, pero es verdad que cada persona parece eh, distinta. Entonces, piensas eh, siempre decir, por ejemplo, el, el, la cuestión de, de la garra. ¿cómo me a las cojones? Si yo veo a alguien que hace algo, eh, a ver, es hago sea, que hagas algo tipo charlas o, o ves a alguien haciendo cosas que, que esto no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, cada botereta, cada persona, pero si ves algo, por ejemplo, no hace una garra de suicidio, tal, coño, eh, ¿por qué no planteáis el eh, porqué? O sea, en lugar de pensar que está mal, bueno, pues yo como aterófilo, eh, digo a alguien, a alguien de Power, que hace un agarre completo, le digo, está mal, pues no haces la garra de la regancho Me va a es que yo, o sea, quiero decir, no, o sea, digamos que cada agarre, cada. Ta... O sea, no seáis tan automáticos de claro, según, que... Según el contexto, ¿no? ¿Sale? ¿Sale? En ese o sea, caso, a mí lo que me sentó mal es que, como sabes, es la primera semana, de aquí parte mi progresión, es el primer día con este peso tan ridículo, oye, yo me siento más cómodo trabajándolo con un agarre suicida. Y es que es más, si es que si se me cae la barra no pasa nada, es que... Y que perderías, y más, estoy sí contigo, perderías <risa> fuerza en el agarre. Sí, sí, totalmente. Y, un... y el agarre también había que entrenarlo, porque, que, que, Claro, eh, o sea, en el, el tema el... de fuerza hay que trabajar el agarre, yo ah, mi agarre es muy débil de tantos años haciendo culturismo, que además utilizo straps siempre... Yo tengo una sí, de... que... sí. Yo puedo atravesar, no un... con... eh, puedo atravesar, una... bueno, aire, aire, iba a... a una no, pero una sandía con un dedo. ¿Por qué? De, de, de, de Al final tengo atritis. O sea, me, o sea me pongo bolsas de mecadona, o sea, llenas, así. ¿Pero por qué? O sea, porque o sea, me he generado una serie de... bueno o sea, eh, es porque, o sea, por qué, por la parte agarre, el agarre. Eh, ¿Eso eh, le puede estar por al mundo del culturismo? Sí. ¿Vale? O sea, eh, que alguna persona puede tener... Yo digo, si, si yo hubiera sido en el mundo del culturismo más fuerte, por ejemplo, decir que pues, el agarre, eh, ese tipo de me hubiera sido muy ventajoso. A mí no me lo funcionado. Pero <risa> ellos, que, o sea, que siempre ser, habitualmente, aprender, pero luego, yo digo, que eh, vosotros mismos que tenéis que eh, ser jueces, saber qué es lo que tiene que no. Yo cuando envío una rutina, siempre digo, enviadme feedback. Cuando alguien me dice, todo bien. De hecho, la primera siempre suele ser un borrador. Claro, ¿qué, qué más, que siempre pongo mucha gente en borrador. ¿Qué quiere decir? Es como decir, si, si está todo, o sea si, si, o sea, si no te ha gustado nada, cambiamos todo. Si no te ha gustado la metodología, no la sientes, algo pasa, vale, Ciro, o sea, lo cambiamos. O sea, no hay el digo que, que yo no tengo una metodología, yo no tengo un sistema, yo no tengo. No, no, o sea, realmente hay muchas maneras de hacer lo mismo. Y hay que encontrarle a cada persona la mejor, nada más. Yo, por ejemplo, los clusters, Sí que es cierto que, por, bueno, yo creo que aquí también entra un poco el tema de las manías, ¿vale? El tema de lo que hablábamos antes de las manías, esto que voy a decir yo ahora. Por lo general, en el clúster, si suelen, bueno, nosotros solemos hacer dos clúster, ¿vale? Con una diferencia de descanso entre un clúster del primero y el segundo de unos dos, tres minutos, para ¿vale? Que de tiempo recuperar. Y normalmente... El, el primer clúster suele ser el fuerte y el segundo alargamos las repeticiones bajamos carga yo mentalmente no puedo o sea, se me hace muy difícil tengo una idea preconcebida de que ya digo, esto es manía mía de que la primera el primer clúster, yo suelo entrenar solo ahora, ¿vale? el primer clúster lo utilizo como Vamos a decir, perderle el miedo a la serie, perderle el miedo al, al peso. Pues, por ejemplo, en Sentadilla a mí me gusta mucho utilizar la, la, power, la power Squad. Sí, la tenemos ahí en ¿no? Sí, sí exacto, sí, sí. la En la sala está vale. contigo. es la... vamos a decir, eh, lo que decía él. Es como, ahí está, ahí está la, exacto, aquí, es como la barra, la safety vale, aquella de ahí, que, que está claro. como dobladita. No, bueno, no es aquella, la, la que tiene los agarres, ¿vale? Pero en, en máquina, ¿vale? Te permite cargarle bastante peso y no te sube tanto lo que te hablaba antes, tema articulación, tema rodillas, tema lumbar, ¿vale? Ponte que el primer clúster, pues igual lo tiro, por decirte algo, 300 kilos, luego al segundo yo suelo cargar 50 kilos más. ¿Sabéis? Puede ser también eh, un, lo que os decía, una manía o el simple hecho de que. Bueno, es también perder el miedo a la. Eso, eso también sí, se es trabaja. Yo también de hecho, de hecho, de hecho, os, os invito a. Si sois intermedios, pues uno tiene que ser a su nivel, <coughs> no tiene nada de malo. O sea, si, si eres. Eh, un, no, eso quiero deciros, sea, si, si eres intermedio, tienes la oportunidad de ser avanzado, que no tiene nada de malo. Es algo bueno que perder el miedo a la carga. O sea, muchas veces te perder la gente, eh, tener un programa. Eh, sin confiar en, en, en que lo va a hacer. No es mi visualización, no, no, es simplemente... o sea, eh, percepción de peso. Una manera de hacer eso, <tose> que te corte es que me, me ha recordado eh, quien me introdujo en este mundillo, fue un mexicano eh, que vivió en Pamplona hace muchos años, yo ¿eh? tenía 18 o 19 años, y... y lo que me decía, es curioso, diciendo esto, eh, yo por ejemplo me da mucho miedo los preses, ¿vale? y me metía en el presbanca Pero, y me dí, decía... Dile dí, lo que te gritaba, muchachos. Bueno, sí, eso lo vamos a obviar, lo vamos a obviar, ¿vale? porque eran insultos, me... Me ridiculizaba públicamente. <risa> y el caso es que me decía que simplemente sacase la barra. Dice, siente el peso, güey. Siente el peso. O sea, y una sentía igual. Y yo, no, pero es que, que, claro, me da miedo. O sea, no voy a hacer ni una repetición. No, no, no haga repetición. Siente el peso, güey. Entonces, cogía, sacaba la barra. Hostia, lo que pesa. La dejaba. ¿Y ahora qué hacía? Bajaba un poco el peso, un poco. Hostia, salían las repeticiones, tío. Eh, vale. Fue contigo, ¿no? O sea, sí que en la última eh, hicimos un press con un bloqueo. Sí. ¿Por qué? O sea, claro, ya viene el genio turno, ve a Sergio y dice. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estímulo es? No es estímulo, es realmente decir, eso te genera una capacidad en el entrenamiento. O sea, no lo decimos al principio. ¿Vale? Claro. Entonces, ¿por qué? Es lo de aguantar el resorte. Sí, hay un apellido alemán impronunciable, además, le voy decir, si no me acuerdo, es Es un principio por igual, quiere decir, joder, un apellido tochísimo. Básicamente quiere decir que, eh, además eso sí que es ciencia ¿sí de la ¿Vale? eh, por el cual, si tu técnica se va degradando, ¿vale? tu sistema al final se queda con eso. Entonces, si tu técnica va, ir a, va yendo a peor, luego es con lo que te quedas. Entonces, es un poco decir como de, dejar un recuerdo dulce, ¿vale? o sea, por así. Entonces, si técnicamente, digamos, somos capaces de generar digamos, esa carga parcial, o sea, de notar ese peso y esa sobrecarga, el trabajo está hecho. ¿Vale? Pero somos capaces o sea, de perder ese miedo a la carga en el siguiente entrenamiento seríamos si más fuertes, al menos al menos tendremos esa percepción y ganar confianza en torno a, a poder mover la masa, o al sea, poder mover eh, el peso, ya es una victoria. Yo digo, mucha gente, por ejemplo, decir, cuando hablo de RIR 1, RIR 2, RIR 3, sinceramente, es decir, tengo al que le pongo RIR 1 y llega al fallo, que digo, ok, ¿me te acuerdas? Tampoco hay una diferencia, ¿qué te acuerdas? Eh, y luego está el eh, le pongo RIR 1, ¿vale? Y digo, RIR 1 mis cojones, o sea, eh, ahí habían dos, dos tres más, pero teme el peso. ¿Cuándo pasa eso? Eh, press, banca libre, o sea, cuando percibe que en caso de que haya un error va a morir. A ver, está bien, hay que vivir, es mejor vivir que morir, no creo, ya os lo contaré en el futuro. Pero quiero decir, básicamente o sea, eh, tienes que perder el miedo a eso, o sea, tienes que controlar el peso. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con cargas, o por ejemplo eh, isométricos, o sea, cargas imposibles. ¿Qué es una carga imposible? Pues ponéis, por ejemplo, un press de banca, ¿vale? Con 600, bueno, 600 pues igual, no sé, no, me falta, con 300. ¿Qué podéis hacer? como eso puedes hacer? Intentarlo con todas vuestras fuerzas, igual se os un pf, pero poco más, no podéis ni mover la barra. Pero da igual, ya habéis sentido ese peso. entonces luego eso digamos se va a trasladar a vuestro rutina. Son sistemas avanzados y demás, no dejan de ser sistemas sencillos de hacer y se puede investigar investigando. A si alguno se va a matar ahora con 300 kilos ¿Qué? Y le saque la barra el tío. No, aquí en el momento, va a decir, cuando trata jugar un juego, ¿no? Si jóvenes soy <laughs> sí, vamos a... Sí,